Hola, amigas, hace un calor horrible aquí en Utah. Estamos en el Costco. Costco, Costco, cargando gas. Ok, amigas, aquí estoy con el cirujano plástico. Y me... vamos a discutir la fecha de la... de la cirugía y de la reconstrucción mamaria. So, acá estamos. Este me estoy cambiando. Me hicieron poner este. Tabata Aquí Para que el doctor me pueda ver Me va a decir qué opciones tengo de reconstrucción uh, Y ya les cuento Después, más adelante Porque no sé, ya vienen No me van a dejar la hace un calor horrible aquí en Utah Estamos en el Costco Costco, Costco, cargando gas No sé si lo ven a Jorge por ahí ¿Cómo uh, ¿Cómo están? No había podido bajar videos. Estuve trabajando en los títulos y, y en los thumbnails. Pero tuve citas médicas. Y luego de las citas médicas no me sentí muy bien. Um, la verdad, que el dolor es bastante fuerte. Pero quería pasar a saludarlas y contarles más o menos lo que está pasando. Pero a pesar de todo, son buenas noticias. Porque. Fui a reunirme con el cirujano y él me dice que, bueno, me reuní con un cirujano que podía hacerme una, ponerme prótesis. Discutimos los pros, los contras y llegamos a la conclusión entonces de que sería mejor la segunda opción que fue la que me decidí, eh, que es utilizar la propia grasa de mi abdomen y ya de paso me, me lipoaspiran. Así que me pareció muy bien so, Vimos y decidí Así que el miércoles que viene De la semana que viene voy a tener eh, noticias Ya una fecha para la cirugía Y para las quimioterapias Y estaba planeando pintarme el pelo Y hacérmelo, arreglarlo Mi esposo dice que me lo arregle Pero yo pienso que no porque es gastar dinero, aunque ya compré las cosas... Prefiero guardarlas para luego... Este, porque probablemente esté usando peluca... Um, cuando, cuando empiece la quimioterapia... El doctor me explica que... Acá está un cortito... Hola... Ahora estamos trabajando, amiga, esperen que... Ahorita estamos, vamos a ir a ver unos trabajos de Jorge... Y lo acompaño con mi mate siempre, este los chicos están en casa, no quisieron venir porque está muy caliente, se quedan jugando, se quedaron con la abuela, los está cuidando, este que les cuento que y el pitbull, el pitbull que es el trompi A los básicos y algo para donar a la escuela. Super económico no, este año los útiles. Me parece que está muy bien. To Chicos van a volver a la escuela.